Hola, hoy voy a hablar sobre qué es la Constitución. A todos, porque a todos son la primaria, se han El 5 de febrero se celebra el aniversario del inicio de la promulgación de la Constitución Mexicana en Querétaro. 5 de febrero de 1917. ¿Y qué más te dijeron sobre eso? Mucha gente piensa erróneamente. La Constitución son todas las leyes. No. No es eso. La Constitución es... una ley. No. Menos. No al menos una ley ordinaria. La Constitución es algo más. La Constitución... se define... Ese artículo 133 nos dice palabras más, palabras menos esta constitución las leyes que emita el Congreso de la Unión y emanen de ella los tratados que estén de acuerdo con la misma serán la ley suprema de toda la Unión oye ley suprema, pero no es la única ley suprema, puedes decir, sí y no, no es la única ley suprema porque la constitución, como muchas leyes, tiene errores de redacción y es necesario hacerle una segunda o quizá una tercera lectura al texto constitucional. Para saber realmente lo que quiere decir, vamos por partes. Primero, artículo 133. Esta constitución, con las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, ¿quién es ella? La constitución y los tratados que estén de acuerdo con la misma. ¿Quién es la misma? La Constitución Será la ley suprema de la Unión Las leyes Son emitidas por el Congreso de la Unión Es decir, las que no sean emitidas Por el Congreso de la Unión No revispirán el carácter de ley suprema Pero hay algo más Las leyes deben emanar De la Constitución Los tratados Deben estar de acuerdo con la Constitución sin embargo la lectura del texto constitucional no se advierte bueno, que haya una norma de la cual la Constitución debe emanar ¿y por qué? estamos en el punto medular del artículo 133 la constitución no emana de ninguna otra norma, no hay otra ley que podamos decir esta es la madre de la constitución, no la hay porque la constitución no emana de ningún lado, no al menos de una norma jurídica. Bueno, entonces, ¿por qué es la ley suprema? Si no, van a de ningún lado. ¿Por qué carajos es la ley suprema? Simple y complejo a la vez. La ley suprema, la Constitución, es una expresión de soberanía. Una expresión donde nuestro país, México, dice: Yo soy capaz de hacer mis propias leyes. Yo soy un país democrático, soy un país soberano, soy un país que no reconoce a otros por encima de, mí. reconozco iguales pero no reconozco otros que estén por encima de mí, y por ende mito mi propia constitución esa expresión de soberanía de dónde viene estoy hablando en teoría del pueblo, dice la propia constitución todo poder dimana del pueblo no hay más que decir si el 136 nos dice, soy ley suprema, porque de la lectura profunda del texto se advierte que la única ley que realmente reviste la soberanía es la propia Constitución. Básicamente encontramos que es la única norma suprema. Las otras están subordinadas, las leyes y los tratados están subordinados a la norma constitucional. Bueno, ya me dijiste que es la Constitución, ¿y cómo se compone? Porque ya me dijiste que no son todas las leyes. La Constitución es la estructura fundamental del Estado, lo básico del Estado. Y como básico del Estado, ¿para que se creó el Estado? Bueno, En teoría, vuelvo a hablar en teoría, el Estado se crea para el bienestar social. Por lo tanto, la Constitución tendrá dos partes. Una parte que le vamos a llamar la parte dogmática, contenida en el primer capítulo de la Constitución, aunque esparcida en otras partes, pero básicamente es la parte, el principio de la Constitución, los primeros 29 artículos de la Constitución que nos dicen, estos son tus derechos, que yo, Estado mexicano, te reconozco. No los voy a tocar. Los voy a promover. Los voy a respetar. Todas las autoridades tienen la obligación de respetarlos y promoverlos. Son tus derechos. Son tuyos. Te pertenecen. A ti, individuo, persona. No importa si eres nacional, extranjero, si eres negro, blanco, si eres alto, chaparro, si eres hombre, mujer. Todos por Dios, Y tiene otra fracción de la constitución una parte que le vamos a denominar orgánica a de, por ahí del 40 de la constitución nos empieza a decir el poder del Estado es uno el supremo poder de la Unión se divide para su ejercicio en legislativo ejecutivo y judicial error si nos hablan de tres poderes hay uno solo que tiene tres vertientes Tres grandes funciones Tres grandes órganos El legislativo tiene dos cámaras Una de senadores y una de diputados La de senadores Tiene tantos miembros y tiene estas funciones La de diputados Tiene 500 miembros Y tiene estas funciones Juntas Tienen estas funciones Ese es el proceso mediante el cual se hace la ley Poder ejecutivo presidente de la República. Se elige cada seis años, por mayoría, etcétera, etcétera. Estas son sus funciones. Y tiene un gabinete. Y estas son sus funciones. El Poder Judicial. Solemos pensar que el Poder Judicial de la Federación se contiene únicamente en la Suprema Corte de Justicia. La realidad es que la Suprema Corte de Justicia es la cabeza visible del Poder Judicial Federal. La Suprema Corte de Justicia. Se componen de ministros o salas, etcétera, etcétera. Esas son sus funciones. Tengo también, dentro del Poder Judicial, un Consejo de la Judicatura, un Tribunal Electoral, cada uno con sus funciones determinadas, y tengo tribunales colegiados de circuito, que son, vamos a llamarlo así, supremas cortes en los estados pequeñas supremas cortes. ¿Por qué? Porque ellos resuelven asuntos en la última de las últimas instancias y en forma ejecutoria. No hay casi medios de defensa en contra de esos actos. Debajo de los tribunales colegiados encontramos tribunales unitarios de circuito. ¿Cuál es la diferencia? El colegiado tiene tres magistrados, el unitario tiene uno solo y materia. En el fondo, los tribunales colegiados, como lo dije, son pequeñas supremas cortes. Son lo último de lo último de lo último. En cambio, el tribunal eh, unitario es un nivel más abajo. Conoce de recursos que todavía tiene en medio de defensa. No resuelve asuntos en forma ejecutoria y hasta el final, hasta abajo, tenemos a los juzgados de distrito, juzgados de primera instancia federales. ¿Primera instancia por qué? Porque conocen en primera instancia de los asuntos. Ellos son los primeros en conocer de los asuntos federales, que ya hablar de asuntos federales. Estamos hablando una de dos, o de juicios donde la federación es parte, o bien de juicios de amar, que eso lo veremos posteriormente. Y bien, esa es la estructura de nuestra Constitución. Básicamente, así se compone, y eso es nuestra Constitución. Pero ahí vamos a encontrar el fundamento de prácticamente todo. ...prácticamente todo, todo tiene un fundamento constitucional... ...o lo debe tener, porque si no... ...estaríamos fuera del Estado de Derecho... ...todo tiene un fundamento remoto constitucional... ...y después una ley reglamentaria... ...donde ahí sí vendrá todo lo relacionado con el asunto que se trata... ...si me multan... ...esa multa tiene un fundamento constitucional... ...remoto, alejado... ...y uno más cercano a una ley reglamentaria y uno mucho más cercano a los reglamentos.